Hola a todos, soy Raúl Vázquez. Estamos en la última semana de este año y creo que es un buen momento para compartir con todos vosotros lo que ha significado para mí este 2018. El año comenzó con mis experimentos para usar el ordenador como motor de mis directos, alguna de un sesión en León para abrir boca, y pronto llegó la fecha de presentación de mi nuevo disco Sinestesia. A partir de entonces, las entrevistas en radio y tele y las apariciones en prensa han sido una constante. Muchas gracias a todos los medios por acogerme. Y por fin llegó el día elegido para presentar mi nuevo disco Sinestesia. Fue en la Casa de la Cultura de Toreno que presentó un lleno absoluto en un día lluvioso de marzo. Allí estuve acompañado por Felipe Rubial que abrió el evento. A este concierto le siguieron algunos otros, por ejemplo, Mata Rosa, Tombreo de Abajo, tuve el honor de tocar en el Castillo de Cornatel donde invité a Samuel San Juan para los teclados y tuve el privilegio de tocar en la Plaza Mayor de Ponferrada durante las fiestas de la Encina. Allí colaboraron conmigo Marta y Laura de Utopía. Pero no solo he estado por el Bierzo, también me he ido a Murcia donde quedé como semifinalista en el prestigioso concurso Crea Murcia. Vosotros con vuestras votaciones habéis hecho posible mi tercer puesto en el concurso de grupos de León. Con ello, Patrick Floranes me ha hecho una sesión de fotos. Hablando de fotos, Roberto Vega me ha hecho otra sesión que junto con la de Patri me servirán para carteles y promoción en esta nueva etapa. Además, he grabado una extensa banda sonora que presentaré a mediados de año, un par de canciones con Juan Carlos Armero, ex de Meclam, y un videoclip para mi canción Sinestesia que presentaré el próximo 19 de enero en la sala Río Selmo de Ponferrada. Asistí y fui parte activa de la jornada de puertas abiertas del Máster en Ingeniería de Sonido y Producción Discográfica del que me titulé el año pasado, y di una charla a concierto a los jóvenes de mi querido YES La Gándara, explicándoles el camino de mi formación académica y motivándoles para conseguir sus objetivos. En esta última época, le he dedicado tiempo a grabar al grupo en bruto de Ponferrada. Podéis escuchar el resultado del trabajo en su canal de YouTube, que os dejo en la descripción de este vídeo. En lo musical, hay un recuerdo que sobresale por encima de todo. Y es que, en mayo, viajé a Londres para ver en directo a mi ídolo Olafur Arnals durante su inolvidable y emotivo concierto en el Royal Albert Hall. No solo lo vi en directo, sino que lo conocí en persona y además me llevé el setlist del concierto. Gracias a todos por acompañarme en esta aventura. Espero que sigáis conmigo en 2019 y que se sumen muchos más. Recordad que este jueves colaboraré en el evento solidario en favor de Bierzo de Mandana que se celebrará en la buena vida en Ponferrada. Y que presentaré el 19 de enero mi nuevo videoclip en un concierto muy especial en la Sala Río Selmo de Ponferrada. Dejo el enlace del evento en la descripción. ¡Felices fiestas a todos! ¡Nos vemos!